Alternativas ante un avance académico adverso. ¿Sientes que tu carga académica está demasiado fuerte? ¿Estás abrumado por la cantidad de trabajo que tienes en el semestre? ¿Deseas enfocarte en un número menor de asignaturas? No te preocupes. Para esta situación hay dos alternativas disponibles para ti. La primera alternativa es retirarte de una asignatura. De acuerdo al reglamento de estudios, es posible retirarse hasta de dos asignaturas por semestre. Pero recuerda que no está permitido retirarse más de dos veces de la misma asignatura. La segunda alternativa es retirarte del ciclo. Y su proceso se encuentra detallado en el artículo 3.3 del Reglamento de Estudios. Para este caso, solo podrás retirarte del ciclo hasta dos veces consecutivas. O tres veces alternas. Pero recuerda. Que el retiro del ciclo no te exonera de los procesos disciplinarios que puedas tener en curso o que estén por iniciarse. Recuerda, estas alternativas son muy útiles, pero debes utilizarlas conscientemente, ya que tendrán un impacto en la planificación del tiempo que hayas estimado para tu carrera universitaria. Si requieres información sobre el pago de boletas, te sugerimos revisar el reglamento académico-administrativo,